se van llamando mientras viaja el día hacia la noche. Mis heridas ya no sanan, mi mente ya no cuadra. Viviendo en rincones, parándome de caídas y aprendiendo de lecciones. No fue fácil esta vida con mis decisiones. Mis acciones me han fortalecido. Hoy la mente pobre más enriquecido. Solamente la mente porque de dinero siempre hemos carecido. Hoy tengo un equipo vagabundo, pero con letras de rico. Skate Company, abro la ventana, sale el humo por ahí. Abro la mente, la bendición me llega a mí. No presumo de buena persona. Pero sé contribuir con el team de la zona Estratega con estrategia que sí funciona Pierdo el desapego a lo material Me preocupo por los míos, por mi letra y por, por mi fa Cuando muera nada me voy a llevar Pensamientos elevados Solo funcionan si con ejemplos fueron demostrados A pesar de esto, ¿cuántos somos los que hemos sido traicionados? Huh. Olvida y borra Yo haré que traicioneros salten de la porta la inspiración me inunda, es fácil deshogarme con la pluma. Me siento como a quien lo gobierna una dictadura. La vida es dura y carroñera, el dinero llega cuando no te lo esperas. Lo que desesperas, no saber el tiempo de esta espera. Mi mente se bloquea, la naturaleza me relaja. Busco en el bloque el mejor parque para quemarme la brasa. Esto es lo que pasa cuando el doble hacha a brasa. me abraza. Todo esto que pasa en mi vida es consecuencia de mis vicios No perdiste el juicio, aunque debería Sigo reinventando el mundo, recitando poesía En cada segundo, si la inspiración se va Calmo mi mente y en mi alma empiezo a buscar La barra perfecta y solo Dios pueda juzgar Sería como beberme el elixir y el néctar de este planeta Fuma mota, la hierba conecta, toma nota, la fuente es seria quotidiana.